¿Será usted, Queen? Pues sí, eh, sábado por la mañana me he levantado tarde, he estado trabajando, como siempre, todos los días hago algo Y ahora que he acabado un poquito, digo, voy a grabar un vídeo, se me ha pasado, lo he estado pensando esta noche Y digo, lo voy a grabar eh, Concretamente se trata de un tema propio que se llama Sunday Afternoon Evidentemente se llama Sunday Afternoon porque lo, lo compuse o se me ocurrió, Componer es una palabra muy, muy fuerte se me ocurrió y lo hice más o menos eh, un domingo por la tarde. Eh, me cierro porque es que tengo frío. Tengo frío, va haciendo frío. Y mi profe me, me pidió que, que hiciera una canción en FA y yo estuve toqueteando, toqueteando, escala para arriba, escala para abajo y no se me ocurría nada. Y un día, pues como siempre suele ocurrir, pues me cogió la inspiración probando y me salió esto. Y se lo mandé y le pareció original y tal. Es relativamente original, es un. Una composición clásica y eh, suena un poquito, eso me lo dijo un amigo, eh, me dice esto, suena un poquito al tío este, a Gaspar Sanz, el guitarrista este español de lo, del siglo XVIII o de por ahí, ¿vale? Pues, pues sí, puede ser, no, no estoy yo muy puesto en Gaspar Sanz. Pero bueno, eh, suena clásico y es una cosa facilita porque son simplemente acordes, ¿vale? Eh, no hay rolls ni nada, últimamente estoy tocando poco con rolls. Y nada, aquí va. No hay tabulatura porque ya sabéis. Si queréis tabulatura, eh, no sé si, si pediros pasta por la tabulatura. Estoy empezando a pensármelo. En fin, bueno, eh, me lo estoy pensando, pero no, no lo tengo decidido. Y con Dios ya, tanto rollo. Aquí va el tema. Bueno, pues empezamos así, fa, la sostenido, do, fa, de esta manera. ¿Vale? Lo que suena vibrando es el botón, en el vídeo de ayer me pasó lo mismo, ¿vale? Entonces repito... repetiríamos, y ahora nos vamos a Sol menor, meto aquí Re menor, y acabo en La, ¿vale? Repito, más despacito, otra vez, y acabo en la vale bueno pues esta sería la parte a la parte b hago re sol menor do fa hago entonces la eh, re menor sol la mayor vale repito Otra vez que no me sale muy bien, lo repetiría otra vez y acabaría. Lo que hago es, es prácticamente igual que al final de la parte A, pero lo que hago es, es meter un eh, en vez el re menor, luego Sol eh, séptima, que en realidad es un disminuido pero equivale al sol séptima, lo que pasa es que no meto esta nota. Si fuera, el de, eh, fuera sol séptima, no entraría bien, entonces lo que estoy metiendo es esta nota de aquí, que es el disminuido. Insisto, esta nota no la meto, solamente meto esto, estos tres, estas tres cuerdas. Y acabo en la. La secuencia completa, por tanto, A y B serían despacito. y ahora la parte B otra vez vale, y esta sería la parte A y B completas nos vamos a fijar ahora un poco en la mano derecha y vais a ver que realmente de vez en cuando meto... No, no estoy tocando en posición bluegrass normal, es decir, apoyando apoyando un dedo sino que estoy prácticamente apoyando la mano completa casi sobre el incluso a lo mejor se podría hasta mutear ¿no? no lo he probado nunca Entonces lo que hago es esto Es casi todo pellizco y de vez en cuando algún roll pero así forward roll Entonces hago... Repito, esto aquí, esto todo cuando ha he hecho un rol, vale, incluso la segunda parte tampoco. Casi todo pellizco, ¿vale? Repito. Vale, o sea que como veis, la mano derecha en realidad pues no, es, no tiene mucho juego, es bastante, bastante simple. Bueno, pues volvemos ahora a meter la parte, van a ser la parte C y D. Bien, pues para la parte C y D en realidad voy a tocar lo mismo que aquí, simplemente que en otra, en otra posición de acuerdo. Es decir, aquí estoy tocando desde aquí arriba, aquí la, la partiendo desde Fa en el formato F, y ahora vamos a partir desde Fa en el formato D. Entonces voy a hacer Fa igual que antes, que hacemos eh, La bemol, la, perdón otra vez la bemol, La sostenido Do, pues aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, es decir, vamos a hacer La, perdón la, Fa. Sostenido Do Fa ¿Vale? Entonces empezamos Entonces aquí la última parte eh, Repito Fa La Sostenido Do Fa La Sostenido Do Fa meto sol menor, sol menor que es igual que este, luego voy a re menor y luego la, ¿vale? esta sería la posición fa de, de la, de la posición f de la. Repito. Y la secuencia de acordes sigue siendo la misma, por tanto me iría ahora a do menor, a do menor, perdón, sol menor, perdón, sol menor, no, fa, eh, fa. Quillo, muy mal, eh. Re, hostia. Re, sol menor. Ahora no me acuerdo. Eso, esto era. Re, sol menor, do. Meto aquí la notita esta. Vale, fa. Y ahora... Y aquí estoy repitiendo lo mismo que hacíamos en la primera parte. Re menor. Eh, sol. Repito porque creo que no lo estoy dejando muy claro. Entonces hago... Re. Sol menor. Do. Segunda. Primera. Fa. Re. Sol, La, y repito. Y lo mismo de antes. ¿Vale? Bueno, todo completo. Sería. Bueno, paro, si no... equivocar y lo voy a tener que repetir.